Saludos, soy Israel Manger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo eh, darle seguridad, ponerle seguridad a nuestro perfil de Netflix para que nadie inicie, eh, nos toque el contenido que tenemos allí, porque sabemos que a veces tenemos ya eh, cierto avance en un contenido y si alguien ingresa nos hace perder la sincronización. Si yo doy clic en este perfil Miren que me va a pedir un pin para poder ingresar Si yo no tengo el pin no puedo ingresar Listo Entonces miren que aquí aparece un candadito Y los demás están sin ellos O sea que a estos tengo acceso menos a este Aunque este es el mío yo conozco el pin Entonces vamos a ponerle eh, Vamos a ponerle un pin a este perfil que dice personal Entonces vamos a, a ingresar a mi perfil Miren que tengo el pin puedo ingresar sin ¿Lista? y lo logra Priscila puedo ingresar sin ningún inconveniente pero para hacer para ponerle pin a otro perfil vamos a irnos a administrar vamos a irnos a cuenta y una vez que estemos aquí en cuenta vamos a ver vamos a irnos al perfil que le queremos poner un pin en este caso vamos a hacerlo en este que dice personal listo desplegamos aquí luego una vez que despleguemos vamos a darle clic en la opción que dice eh, bloqueo de perfil listo vamos a darle clic a cambiar y aquí nos va a pedir que eh, pongamos la contraseña una vez que demos clic allí vamos a darle clic en continuar y aquí eh, requerir un un pin para acceder al perfil de personal, listo, vamos a palomear aquí y vamos a crear un pin y le vamos a poner 10.50 vamos a darle clic en guardar y ya está listo entonces si yo cierro aquí y vamos a abrir Netflix nuevamente van a, a verificar que sin el pin no podemos ingresar, entonces yo aquí voy a darle en Salir del perfil para poder ingresar a otro listo. Entonces, miren que aquí ya aparece con un candadito como este. Entonces, si doy clic allí, me va a pedir el pin. Y acuérdense que era 10:50 y automáticamente voy a poder ingresar. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.